No mm. no. ¿Qué será de mi vida si tú ya no estás? Duele ver, duele ver que te vas ¿Qué será de mi vida si tú ya no estás? Quiero que lo intentemos una vez más Me muero por dentro Si ya no te tengo En serio Yo quiero que intentemos una vez más Me muero por dentro Si ya no te tengo En serio Yo quiero que intentemos una vez más, dime ¿cómo hago para sacarte de mi mente? Sabe que te quiero, pero más aquí presente Yo siempre soñaba con tenerte para siempre, ahora solo dime si lo mismo es lo que sientes Sabe que te quiero, sabe que te extraño, pero también sabe que no hacemos daño Sabe de lo bueno, sabe de lo malo ¿Qué será de mi vida si tú ya no estás? Duele ver, duele ver que te vas ¿Qué será de mi vida si tú ya no estás? Quiero que lo intentemos una vez más Dime cómo puedo hacer El tiempo pasa y no te vuelvo a ver Entiéndeme mujer en empiezo a enloquecer Pasan los días y las noches Y no sé qué hacer Yo te quiero tener Solo te quiero volver a ver Perdóname Perdóname No sé qué hacer Solo te quiero volver a ver